A ver, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Eh, bueno, es una broma, no es Wally, es una raya mosaico. Y ya que es imposible quitarle la arena de encima, pues la vamos a dejar tranquilita.